Necesito pedirte un favor. A ver, decime. Pero es muy importante para mí. ¿Me vas a decir que sí? Depende. ¿Qué es? Tengo que ir a buscar a mi mamá a retiro de urgencia y necesito que me cubras. ¿Tienes que yo vaya a buscar a tu mamá? <ríe> no, eso no. Viste que yo a los jueves les leo unos viejitos. Sí. Bueno, vas a tener que ir vos. No, no yo no puedo. Tengo mucho trabajo. Tengo cosas. Ay, Gaby, por favor, te lo pido. Ellos toda la semana esperan. Si no voy, les voy a arruinar el día. Pero no sé... me da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Les va a encantar que vayas. Son re divinos. Mirá lo que me regalaron la última vez. Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera y mi alma tan lejana y tan cerca de mí. Y riendo de la muerte y de la suerte y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Los dos somos gitanos de una trup vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegres las campanas con una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución y por el agujero que coses en la media sale el sol y se llena todo el cuarto de sol. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. ¿Un puerto? Yo he conocido un puerto. Decir, yo he conocido, es decir, algo ha muerto. ¿No? Hijo de una humilde familia de inmigrantes españoles, Raúl González Tuñón, nace en Buenos Aires el 29 de marzo de 1905. Sus padres, Remigio González y Consuelo Tuñón, tienen siete hijos. Raúl es el menor. En 1918, con 13 años, ingresa en el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero pronto abandona los estudios para dedicarse a los viajes, a la literatura, a la bohemia intelectual, a la vida intensa. Todavía adolescente, después de caminar los barrios de Buenos Aires, viaja a Santa Fe. Aún no ha cumplido los 20, y trabaja, sin suerte, en una zapatería. Pero, sobre todo, recorre los bares del puerto. Allí conoce a un alemán, Werner Lang. Un rezago, dice, de la Primera Guerra Mundial, que tocaba canciones de posguerra en cuerdas que había atado a una lata de querosén. ¿Es un violín? le pregunta el joven tuñón una madrugada. Sí, el violín del diablo, le contesta Lang. Así nace el título de su primer libro. Yo lo conocí a Tuñón, ¿sabe? En los años 20, Tuñón interviene en el clima intelectual de Buenos Aires y en la experiencia de la vanguardia porteña publica poemas en las revistas Caras y caretas e Inicial. Y en 1922 comienza a escribir su primer libro de poemas, El violín del diablo. Por aquel entonces se codea con los jóvenes vanguardistas. Primero se incorpora a Proa, que dirige Huiraldes y luego se relaciona con la revista Martín Fierro, la experiencia de vanguardia conducida por Borges y por Girondo. Sin embargo, al mismo tiempo, teje relación con los intelectuales del llamado Grupo de Boedo, un conjunto de escritores y artistas de izquierda que reivindicaba un arte social y comprometido con la causa de los oprimidos. Dicho grupo combatía a los escritores vanguardistas, a los que llamaban de Florida, haciendo alusión a la calle céntrica de Buenos Aires en la que se reunían, que en ese tiempo era sinónimo de lujo y aristocracia. En 1924, termina El violín del diablo, libro con el que ganará, un año después, el premio Glazer. En 1926, entra a trabajar al diario Crítica, en el que comparte la redacción con jóvenes escritores, como Conrado Nale Roxlo, Carlos de la Púa y Roberto Art, entre otros. Alberto, ¿cómo conociste a tu unión? Bueno, primero leyéndolo como poeta, y uno más de, de los poetas jóvenes del momento, era como una lectura este, eh, obligatoria, digamos. no Era leer a un gran poeta. Ahora este, le hice llegar mi libro en el año 62, mi, mi, mi primer libro de poemas, Poemas de la mano mayor, a través de Juan Gelma. Y ahí fue que nos encontramos con Raúl en un bar, en una confitería, La Fragata, de San Martín y Corrientes, y ahí nos conocimos. Era un poeta, además de maravilloso, muy generoso, y me alentó muchísimo. Y como escritor, ¿qué es lo que te parece más importante de tu unión? Yo te puedo decir eh, lo que a mí me atrae más y lo que me parece que le da vigencia, lo mantiene vivo, ¿no? Eh, y es su capacidad para encontrar lo grandioso, lo infinito, en las cosas más pequeñas. ¿no? Es lo que él dice en su poema La cerveza del pescador Siltingen, cuando dice para que a cada paso un paisaje, una emoción o una contrariedad nos reconcilie con la vida pequeña y con la muerte pequeña. Me parece que esa capacidad que tiene, lo que lo mantenía en un... Él mismo se definió como un niño constantemente perplejo. Esa capacidad de asombro es lo que enriquece su poesía. Tuñón hablaba de la gran calle del mundo. ¿no? Para él, todo el mundo era un recorrido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Sabés que en estos días estaba pensando en ir a verlo a Fito, el, el hijo de Raúl, de González Tuñón. Si te interesa, vamos juntos. Sí, buenísimo, Es, sería genial. es un tipo fenómeno. Si querés, vamos ya. Lo, lo enganchamos ahora. Dale. El final de la década del 20 lo encuentra en Europa viaje que ha conseguido pagar con el dinero del Premio Municipal, obtenido por el poemario Miércoles de ceniza. En París, escribe una de sus colecciones de poemas más célebres, La calle del agujero en la media, que se publicará en 1930. La fascinación por la vida intensa de los delincuentes, de las prostitutas, de los marineros y de los artistas, y el puerto como lugar de reunión, el puerto pobre, la calle olvidada, la taberna donde hombres imposibles hablan de la revolución y disfrutan, la roja copa, el rubio tabaco, el plato fuerte. Ese es el mundo que González Tuñón arma en su poesía de los años 20. ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás? Siglos invernos, viejo. ¿Cómo andas? <risa> Bien, ¿no? Che, te presento a Gabriel. Hola. Voy a entrevistar a Adolfo González Tuñón, hijo de Raúl, el poeta, en la estación Colegiales. Uno de los primeros recuerdos que yo tengo de él eh, tiene que ver con esto, ¿no? Con, con algún paseo que hacíamos muchas tardes. A la tarde yo quedaba al cuidado de él, mi mamá trabajaba. Y él estaba en casa y veníamos desde nuestra casa, que era unas ocho cuadras de acá, caminando, atravesando un campito que con los años se convirtió en una villa, este, y veníamos a, a la estación. Él solía traer un libro, se sentaba a leer en alguno de los bancos y yo jugaba, los bancos que están allá bajo el tinglado, y yo jugaba en la estación y siempre nos acompañaba todo el tiempo el, el pasar de los trenes, que es algo muy emblemático el tema del viaje en, en, en la vida de papá, digamos, el, a él su abuelo cuando él era chico lo llevaba al puerto, a la Darsen. a él a mí a veces también me llevaba al puerto, pero sobre todo veníamos acá este, y, y ese es uno de los primeros recuerdos que yo tengo, es papá me llevaba a mí 50 años, 49 años y ya tenía el pelo blanco cuando era chico. Y yo me daba cuenta que papá era, era diferente, era un papá diferente, no solo porque era mayor, sino porque tenía una mirada rara y algunos comentarios y algunas cosas muy próximos a mi mundo, al mundo de los, de los chicos, ¿no? Muy... muy cercano a mí, digamos. Y esa mirada un poco distinta que yo le notaba a él, después, con los años... A medida que yo iba creciendo, me fui dando cuenta de qué se trataba, ¿no? De, de, de un, de, de, él nombraba siempre a Bacon, el filósofo inglés, una frase contempla el mundo, ¿no? él, él, como esa mirada devoraba el mundo de alguna manera, ¿no? Y después, ese, ese, ese, esa cosa que él hacía, después la transformaba en poesía. Me parece que una de las cosas más lindas que se pueden decir de la poesía de mi padre es que está él, hay una, hay, es una poesía muy viva porque hay una, una persona dentro de esa poesía es una poesía fría o alejada eh, o, o una poesía de la torre de marfil, es una poesía muy imbricada con el muy imbricada con el mundo con pero con, como te decía, con todo el mundo, ¿no? No solo con desde una ideología o desde sino este, desde la vida plural, ¿no? Eso es más o menos. Bueno. bueno no muy sé lindo. si te sirve lo que Sí, es. sí, sí, súper pues sirve. Muchas, Muchas gracias. Él está buscando lugares emblemáticos para que tengan que ver con papá. Eh, ¿Lo llevaste a la casa de Mansieri? No, pero me parece bárbaro, porque al fin y al cabo ahí nació la rosa blindada, ¿no? Genial. Lindo lugar. Sí. La experiencia como cronista en la revolución de quien luego será presidente de Brasil, Getulio Vargas, en 1931 y la Guerra del Chaco, un conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay por el control de la región del chaco Boreal, en 1932, van radicalizando políticamente a Raúl González Tuñón. Al año siguiente, funda Contra, la revista de los francotiradores. Y tras publicar el poema Las brigadas de choque, es detenido y procesado. En 1934, se afilia al Partido Comunista y se integra a un Frente Cultural de Izquierda, que por esos años se había consolidado en Argentina. En 1935 se casa con Amparo Mom, quien también escribe en crítica. Con ella viaja a España y se vincula con el mundo literario español y con el poeta chileno Pablo Neruda. Por otra parte, participa, junto a Pablo Picasso y a Bertolt Brecht del primer Congreso de Escritores y Artistas Antifascistas, que se hace en París. Ese mismo año, publica Todos Bailan, en el que presenta a Juancito Caminador, su genial alter ego literario. Bueno, entonces, voy a poner fin a esta incómoda situación. ¿Qué situación? La del pelo, lo importante es que no te lo tomen. Eso es así. A ver si está Martín ¿Dónde estará este vago? Ah Diego andás bien ¿Qué tal, ¿Qué tal hermano? ¿Cómo va eso? Hermano? Bien, che. Bueno, che. Gabriel ¿Qué tal? Martín. ¿Qué tal? ¿Qué hace, che? Pase, pase. Y esta casa digamos, tiene fama de ser lugar de. Uh, esta casa, Sí, no, esta casa fue así es una casa como muy mítica, muy histórica primero por mis abuelos que eran un obrero anarquista de los años 30 uh -huh. eh, y después bueno por mi viejo, la Rosa Blindada los míticos asados de la calle Mercedes este... ¿Qué, qué, qué, no, ¿quién se juntaba? así como un grupo de gente de todo desde Juancito Gelman hasta Tito este, gente de la Rosa Blindada gente poeta, poetas jóvenes, poetas nobeles eh, editores amigos a un lugar de un vecino. Vecinos, un centro de reunión. Fue un centro de reunión, digo. El diario, linda, Una de toda la circulación. No sé. como fue la experiencia de Rosa Blinda? La experiencia de La Rosa Blindada fue eh, contundente, digamos. ¿no? Fue como que, de repente, creció un fruto de algo que se venía sembrando por todo el mundo, y en América Latina y, en, y acá en el país. ¿no? Tiene, fundamentalmente tiene que ver con la Revolución Cubana, con la crisis chino-soviética, chino por primera vez, los comunistas podían discutir entre sí y se agarraban a trompadas y eran bandos diferentes. Un mundo que se había caracterizado por ser uniforme, unívoco. ¿No es cierto? Un, una cosa de una verticalidad absoluta. De repente, habían interpretaciones distintas de, de la lucha, de, de los planteos este, revolucionarios, y eso, digamos, ahí germinó la rosa blindada, como otras publicaciones que empezaron a surgir, como Pasado y Presente en Córdoba. Y evidentemente, este, en el trasfondo de todo eso, se empezaba a gestar un cambio político muy importante, ¿no? Este, de una nueva generación que asumía nuevas tareas, tareas que ya ni habían tenido cabida en la imaginación de los comunistas tradicionales. ¿no? Este, fue una ruptura en ese sentido, lo que se llamaba la, la nueva izquierda. ¿no? ¿Pero la, la Rosa Lindada tenía alguna relación con el comunismo directamente? Bueno, es, en gran parte procedían del, del PC. De hecho, lo... de hecho, fueron expulsados del PC. Exacto. Este, todo un grupo... José Luis, sí, sí, sí. Brocato creo que también. Yo también en bien? el 62 y este y lo, lo, lo maravilloso de, de Tuñón... Casi los pulsan a mi viejo. Claro, bueno. sí, porque no no podía. No podían, no, pero no, pero. Vos, era era intocable. Bueno. ¿Lo ¿No podían por qué? Porque por el no, no, claro, porque claro, claro. las ¿Alma? internacionales, el tipo, claro. digo, tenía claro, mucho peso. No, y además, sí. tampoco lo no, no no no, podían no. echar así como así. Escúchame, pero, ¿la rosa, más más blindada? rosa blindada? Tampoco los más lúcidos del PC claro. lo querían echar, pero hubo algún conato de discusión y qué sé yo, porque papá, papá figura como, como director honorario de esta revista. En 1936, Tunión publica La Rosa Blindada, uno de los más intensos poemarios políticos en lengua española del siglo XX. El telón de fondo de esos poemas es la Guerra Civil Española, un sangriento conflicto que estalla ese año cuando un sector del ejército español, dirigido por Francisco Franco, produce un golpe de Estado contra el gobierno democrático de la llamada Segunda República. En 1937, el poeta viaja nuevamente al país en guerra y escribe, como corresponsal del diario Nueva España, una serie de crónicas que se publicarán bajo el título La muerte en Madrid, donde hace explícito su apoyo a la causa republicana. El regreso no es a Buenos Aires, sino a Valparaíso, donde funda con Neruda la Alianza de Intelectuales de Chile. Él nunca se fue ¿no? del PC, pero siempre siguió este, su relación y su amistad con, con Mayer y con Brocato, con todos ustedes. Claro. ¿no? Nunca fue sectario no. ni tuvo. Y además, esto es una cosa que a mí me, ya que estamos en esta casa, me, me gusta mucho recordar. El, el gran editor de la obra de Mi Viejo fue José Luis, ¿no? porque cuando en épocas de mucha de mucha persecución en la Argentina este, cuando ser comunista era muy mala palabra eh, y donde lo ninguneaban en todos lados eh, el único que lo editaba era era tu viejo y además y lo genial de tu viejo es que le editaba este, siendo muy coherente con la poesía y con mi papá le editaba no solamente los libros políticos digamos sino también este, libros líricos un libro hermosísimo este, que la mayoría de esa edición se perdió, versos para la tril de una pianola, que es un libro de Es un, un, de, un libro de poemas a Buenos Aires preciosos, que en un allanamiento que le hicieron a tu viejo en alguna en algún galpón, en algún depósito, este. se lo llevaron y se perdieron. ¿no? Bueno. Muchísimas gracias. Che, ¿lo llevaron a Gaby a ver al Tata? No, todavía no. Ah, no, perfecto. pero vamos. Buena idea. Gaby, buenas noticias. ¿Qué? Nos vamos a ver al Tata Cedrón. ¿Ahora? Sí. Ya. Se le escapó un perdido que te falta conocer. Genial. Vamos, eh, vamos buenísimo. Vamos. Listo, arrancamos. Los 40 se inician con dos grandes pérdidas. Primero muere su esposa Amparo Mom unión entonces, se radica en Chile y funda el diario comunista El Siglo. Dos años más tarde, muere su hermano Enrique, el gran compañero de su aventura literaria. En esta época, publica nuevos poemas de Juancito Caminador e Himno de Pólvora, que edita en Chile. En 1943, también en Santiago, da a conocer Primer Canto Argentino, editado por el Comité de Residentes Argentinos pro libertad de presos políticos. En 1945, regresa a Buenos Aires, pero el triunfo de Perón, al que se opone, lo impulsa a retornar a Chile. Durante ese periodo comienza una relación con Irma Falcón, de la que nacerá su hija Aurora. En 1948, en plena efervescencia peronista, Tuñón regresa al país e ingresa en la redacción del diario Clarín, trabajo que conservará por el resto de su vida. ¿Por qué nosotros hicimos música eh, con ese tipo de poesía? Con claro. Guasi, con el Paculondo, claro. con vos, con Gelma, con, con, con, con Tuñón. Y bueno, tu, eh, con, tu, con Tuñón, entonces, pero tuñón, de, tuñón, era, claro. tuñón era el ángel guardián de, de, de los porteños, el porteño. Sobre todo de todos nosotros de que todos eran nosotros los pendejos en ese claro, Entonces, Tuñón claro. era, era el duende, los, digamos, el, los el ángel, el, su, era el poeta paro. de Buenos Aires, claro. el compadrito refinado, Dandy, Dulce. Ah, era, ah, era, ah, y era.. este muy mayor que, que nosotros, pero eternamente joven. Eternamente. Entonces era este, travieso, sí, no. era, tenía su, humo, su humor. Siempre asombrado. Era, es, es, exacto, El, un niño. Un, un, él claro. en un poema lo dice, claro. un niño eternamente perplejo. El que estaba mirando todo eso, cubriendo con sus alas y su, su poesía, claro. abierta, pura, Bonachona era, era, era Raúl González. Era Raúl. Cuando yo hice la canción, la, la, la primera canción con, con Raúl, que fue La Fogata de San Juan, que sigue siendo una joya, mm. en la calle enfarolada el piberío viene y va alrededor de la chico. fogata, porque de... es la noche de San Juan. Es, es Pobre Pérez, es hermosa, yo la sigo cantando hace 50, claro. 40 y pico de años. Sí. Después hice Los Ladrones, cuando le canté los Ladrones allá en Clarín, le caían lágrimas. La... No. Claro. ¿Sabes qué hice? Ya que me digo, si viviera el Palermo Muñoz, con ese tono, ¿eh? Los años 50 lo encuentran junto a su otro gran amor, Nélida Rodríguez Márquez, y fuertemente vinculado al Partido Comunista Argentino. De hecho, viaja a la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia y China, y fruto de esa experiencia, Publica en 1954, Todos los hombres del mundo son hermanos. Un año después, nace Adolfo Enrique, su segundo hijo. A partir de la segunda mitad de los 50, Tuñón se conecta con jóvenes poetas que serán centrales en las décadas siguientes y que tienen al escritor como faro y guía intelectual. Uno de ellos es Juan Gelman, quien, en 1956, escribe Violín y otras cuestiones, que será presentado y prologado por el propio Tuñón. En 1957, Raúl publica La luna con gatillo y A la sombra de los barrios amados. La militancia en ese entonces le vale un silencio casi unánime de la crítica y sus últimos libros serán editados por pequeños sellos, en general, de jóvenes poetas. Sin embargo, una de las publicaciones más importantes de los años 60 adopta el nombre de uno de sus poemarios, La Rosa Blindada. La revista, en la que participan José Luis Mangieri, Juan Hellman, Carlos Brocato y Alberto Spungberg, entre otros, toma a Tuñón como referente, y el maestro devuelve las gentilezas avalando la publicación. El viejo comunista, que había escrito la mejor poesía política, es ahora el guía de una nueva generación de poetas de izquierda. Duño lo veía en el diario. le iba a la casa, que era divino, porque vivía eh, en la casa de y vos llegabas y tocabas el timbre y miraba por el medio y se esperaba, ¿no? Y te esperaba dos o tres minutos y te abría y se estaba poniendo el saco. O sea, que no te atendían si no se ponían saco, ¿No es cierto? Sí. La imagen de tuyo no no, no, de traje no, no, no, y corbata. ¿No es cierto? Es así. Es así. Para que bebamos la lluvia de cerveza <risa> del pescador de ¿Qué? Chistina, ¿Qué? ¿Qué para que amemos Carcazón Chartres, Chicago y Quebec, <risa> Torres y Puerto. Sí. Esto era. Es un poema que para hacer todo eso, para beber la, la cerveza de pescadores y, y para amar carcazones y, astre, y conocer a, a gitanos y andar con, por los puertos y ver las gaviotas claro. y los barcos y las islas donde los caracas comen plátanos verdes y, y bailan y que se yo, para todo eso no hay que tener miedo de partir y volver. Claro, es estamos en, en una, una encrucijada de caminos que, que parten y caminos camino que vuelven. Vuelve. Y ahora estamos en una encrucijada. <risa> siempre tuvimos siempre estamos, estamos en tuvimos. una encrucijada. O sea que no... Es permanente. Es, es, es, perma es, la, es la revolución permanente, la encrucijada permanente. ¿Te das cuenta? Y, y yo creo que si ahora este, estamos acá este, convocados... Mm. Por, por tu unión estamos convocados por esa actitud ante la literatura, ante la vida, ante los compañeros, ante la gente. ¿no? Es eso, eh, vos antes hablabas de cómo, cómo se siente a tu unión. Es, es como tu unión te hace sentir. Se quema al fin. Todos los muchachos, son en el barrucero, tan entusiasmo, pura ilusión, cenizas que se van, yo también tuve una fogata de San Juan, pobre Pelé, ya lo han quemado. Pobre Pelele, su corazón Pura serrín, viruta y sucio terapos De aquí nadie se irá Si no está bien quemado, la Alrededor todos vienen y más Qué linda la nochecita La noche de San Juan Bueno, buenísimo eh, Este fue el primer tema, eh, el eh, primero de eh, todo Bueno, eh, ¿verdad? Tremendo. ¡Feliz! En 1963, viaja a Cuba como Jurado de Casa de las Américas, una institución de la política cultural cubana que entregaba un importante premio literario cada año. La última década de su vida es de una enorme vitalidad poética. Prueba de ello son Demanda contra el olvido, de 1963, Poemas para la atril de una pianola y Crónica del país de nunca jamás, de 1965, El rumbo de las Islas perdidas, La veleta y la antena, de 1969, y El banco de la plaza, que se publica póstumamente. Raúl González Tuñón termina su vida laboral jubilándose modestamente como redactor de Clarín. Muere en Buenos Aires, el 14 de agosto de 1974, a los 69 años. Cerveza del pescador, es el tiguer, para que amemos Carcaso y tere, Chicago y Torres y puerto, los blancos molinos, salinero y la luz de la santa ventana de la noche encendida para los hombres de fuera y para. Los ladrones y las islas, en donde los canacas comen plátanos fritos y bajo el sol, bajo las palmeras, y trígiles mulatas, solo los ukeleles y las islas, y las choles rojo platillos para dar y un milón tener un corazón ligero decir amar a todas las mujeres? Poeta, cronista, militante, viajero incansable, bohemio empedernido, maestro de poetas. Todo eso fue Raúl González Tuñón. Contar su vida es contar la historia de una sensibilidad extraordinaria. Sacudida por los sucesos turbulentos de un siglo turbulento. Dejó poemas inolvidables, bellos, potentes. Poemas que todavía hoy nos conmueven. recuerdos. Decir: estuve, estuve en tal pasión, en tal recodo estuve, por ejemplo, en la feria de Auvergne, una mañana con un trozo de asado mitad tranquila, la mesa clara el perro, el buen hablar y afuera las verduleras de París chapoteando con los huecos en la nieve, para que bebamos la rubia cerveza del pescador de es necesario no asustarse de partir y volver, compañero, estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Entonces, ¿hoy qué quieren que les lea? Yo había traído este libro.